Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. En esta ocasión, como podéis comprobar, estamos jugando eh, pues al fantástico Yuka Leile. Y para quien no sepa de qué va este juego, bueno, pues es un juego que está desarrollado por eh, la compañía Playtonic. Playtonic es una compañía indie. Eh, que bueno, pues eh, se fundó creo que hace poco y bueno, está formada por gente que en su día eh, trabajó en la compañía Rare no sé si os suena Rare, pero probablemente os suene de, de juegos míticos de hace unos cuantos años como fueron, por ejemplo, pues, eh, Banjo Kazooie o, o Donkey Kong Donkey Kong 64 eh, si recordáis, eh, fue desarrollada por esta compañía y, y bueno, pues nada, vamos a jugar un ratito a ver qué tal está esto. Eh, vamos a empezar. En primer lugar me gustaría comentaros que bueno, he adquirido este juego eh, ayer mismo. Eh, es un juego que ya tiene pues me parece que un año, un año y medio más o menos. Y eh, que actualmente pues está incluido pues en, eh, en, en un bundle de Humble Bundle, que os dejaré el enlace por ahí abajo por si queréis comprarlo. Y que aparte de incluir este fantástico Jokalaile, pues eh, tiene juegos tan buenos como Full Throttle O yo que sé, Hyperlight Drifter eh, Y alguno más para Windows eh, Hotline Miami, si no me equivoco Y, y más juegos que, que, que podéis encontrar en él Ya solo por, por estos que os acabo de comentar ya valen mucho la pena eh, comprar este bundle Que por, diez, por poco más de diez euros pues tenéis eh, toda la colección y bueno, vamos a empezar. Le damos aquí a Start y vemos pues este menú a la vieja usanza. Recuerda muchísimo a esos menúes que veíamos en la Nintendo 64 o, o en, la, en la mítica Playstation. Y, y bueno, pues vemos varias opciones. Aquí tenemos la, la aventura principal, que supongo que será, bueno, pues eh, digamos que la aventura para un jugador. Recreativa de retro un jugador. No sé muy bien qué puede ser juega las flipantes recreativas de rextro en solitario recreativa de, de rextro dos, cuatro jugadores ah, está bien que puedes jugar con más gente en multijugador local vale perfecto y luego pues aquí las opciones vamos a ver qué opciones tenemos por aquí opciones de idioma donde supongo que podemos escoger bueno pues inglés español y demás mostrar que supongo que será vídeo vale, tenemos las resoluciones la calidad rápido, sencillo, bueno, precioso y fantástico lo vamos a dejar en precioso a ver qué tal se comporta esto veo que está la sincronía activada luego el sonido donde se puede bajar y subir bueno, pues el volumen de efectos, voces, música además la cámara modo de cámara clásica bueno, esto supongo que se podrá se podrá ver y los controles en este caso pues están linkados a, al Steam Controller vale estoy jugando con un Steam Controller y bueno pues mira vamos a jugar un ratito a la aventura principal a ver qué tal está y que nos encontramos en ella vale aquí tenemos a Yoka y a Laile si no me equivoco Yoka es el camaleón y Laile es eh, la murciélago o esa que anda volando por ahí bueno, pues vamos allá. Y empezamos. Esta es la pantalla de carga. Eh, estoy viendo que tiene así como algunos parpadeos. Y esto empieza. Hibori Towers. Bueno, se ve que estos son los malos, obviamente por la pinta que tienen. Vamos a ver esta animación, supongo que es necesaria para controlar de qué va la historia. 4 es está metido ahí dentro. Novelizador 64. ¿A qué suena? <risa> bueno estoy viendo yo que los gráficos son sencillos pero están bastante bastante bien cierto que es que no son nada del otro mundo pero eh, en un juego de este tipo son más que suficientes Ya veis que la máquina está absorbiendo todos los libros del mundo para hacerse con el control de todo de todo el escenario y aquí están Yoka y Laile más bien yuca. el 20 y el 80 ...señores, esto empieza... ...vamos a darnos un paseo por aquí por el escenario... ...probamos los botones... ...botón A, saltar... ...botón B... ...pues lenguetazo... ...botón X no hace nada... ...botón Y tampoco... ...los gatillos... ...permiten agacharse... ...el otro gatillo no hace nada... ...bueno, supongo que estas cosas todas... Eh, poco a poco pues se irán se podrán ir activando según avancemos en la historia supongo ¿eh? vamos a ver qué hay por aquí Un cofre, no se puede abrir. A ver. El lenguatazo no sirve para abrir los cofres. Supongo que habrá que conseguir una llave o algo así. Y no podemos mirar por aquí tampoco. Pues no. Pues vamos a, a explorar un poquito más por aquí, a ver qué, qué nos encontramos. Oh, lo noto así, a veces con algún paroncillo ¿no? Tiene El rendimiento Que se debería esperar de él Supongo que a lo mejor El tema de que estoy grabando Que hay aquí dentro Influye bastante Mariposas Vale ...alimentas de mariposas, ok. Bueno, pues... Eh, ...no sé qué, qué estaba diciendo. Que supongo que el tema de estar grabando con OBS... ...pues influye también... ...en que a lo mejor pues vaya un poquito más lento. El nivel gráfico, pues... ...aunque no estaba al máximo de todo... ...pues está bastante alto. Supongo también la cantidad de elementos en el escenario influye. Y esto... ¡Ey! ¡Un pájaro! ¿Y esto qué es? ¿Un cañón? <risa> <risa> ¡No lo pasamos cañón! Claro que es lo que tengo que hacer No sé si puedo saltar desde muy alto Sin hacerme daño Pero por si acaso lo no vamos a probar Bueno, ahí ya fuimos Ahí ya fuimos Hay un cofre que no puedo abrir seguramente En el barco tampoco puedo hacer nada Otro cofre. Otro cofre más. Allí al fondo parece que hay una puerta. Y aquí abajo. A ver. Un puente. Más cofres... que tendré que encontrarme con algo para abrir los cofres porque si no y este ¿Y es este una serpiente con pantalones Has <risa> Ya. ¿Y con que los abro? Ah, vale, vale, vale, vale Hombre, yo juraría que antes le di al X y no iba Pero a lo mejor hasta que hablas con este no puedes hacer nada ok bueno pues nada a ver vale ok aquí está la pluma 200 plumas en cada mundo recogernos para comprar movimientos Ok. bueno pues nada vamos a pasearnos un poquito por aquí a recoger todas todas las plumas de los cofres dos plumas a ver aquí en el barco había también podemos romper las cajas. Que tienen mariposillas. Aparte de las plumas de los cofres. Uy, casi me caigo. Bueno, realmente sí recuerda... ...y aquí no se puede entrar... Eh, ...realmente sí recuerda a los juegos de, de antes... ...es como una especie de adaptación... ...de los típicos juegos de finales de los 90... Eh, ...de plataformas en 3D... ...pues a, a, a la época actual... ...en gráficos... ...lo que es en jugabilidad más o menos estoy viendo yo que... ...es una cosa parecida... ...y aquí arriba se puede llegar... No sé ni cuántas plumas llevamos esto tiene cuatro plumas vale si le damos al botón de select podemos podemos ver eh, el menú y en el start igual ok vamos a buscar más plumas a ver si por aquí arriba había alguna que creo que sí justo ya tenemos las cinco plumas. Vale, ya tenemos las plumas. Aunque creo que había más... Eh, por ahí. Por si acaso los voy a pillar. Ya que estoy. Y luego a lo mejor... Por aquí había uno. No, no era aquí. Era... Ahí. Vale, ok. 6. No sé si podemos movernos debajo del agua. ¿Sí? Podemos bucear. Ok, con el botón... Con el gatillo derecho se puede bucear Bueno, por ahora estoy viendo que Solo se pueden coger mariposas Y plumas ¿Y eso? Raro, ¿no? Vamos a ir por aquí abajo doble salto, eh, si pulsamos dos veces hace un doble salto un salto normal y un doble salto ok, bueno, pues eh, ya tenemos 10 plumas, ya nos sobran, supongo que no habrá más no vamos a seguir La colmena de saber Ok, ya nos han abierto la puerta Ya tenemos acceso A otra zona No le dimos las plumas, bien. Ok. Bueno. Pues tendremos que ir hasta ahí arriba. Vamos a ir por aquí a ver qué es lo que hay. No me había dado cuenta que había que saltar. Doble salto que era lo que os comentaba antes. gatillo izquierdo, nos agachamos y pasamos al otro lado vale, podemos nadar con A subimos y con X bajamos Okay. Bueno, muy bien De acuerdo ¿Y aquí qué hay? recarga sola vale, te comes una mariposa con B para recuperar la salud ok bueno, pues continuamos Y le damos leña Y entramos. Y esta es la entrada de Ivory Tower. Ok. Uh, nos pilló la cámara. supongo que aquí comienza la aventura vamos a investigar un poquito por esta zona que antes lo dejamos sin acabar de ver aunque estoy viendo que por aquí arriba no podemos subir resbalamos vale, pues tenemos que ir a narices por aquí aunque no sé si por aquel lado también podemos pasar por aquí abajo. Ahora volvemos a subir. Nos agachamos. Vale, estoy viendo que por aquí iríamos exactamente al mismo sitio de antes y no podemos. Bueno, pues... Una vuelta estúpida, pero... A mí me gusta... En los juegos me gusta investigar. Agacha. Muy bien. Nos metemos debajo del agua. Y salimos por el otro lado. Bueno, no sé qué os está pareciendo el juego. A mí por ahora... Hombre, aún no hemos hecho nada. Digamos que nos están presentando eh, el juego. Pero... Eh, por ahora me gusta bastante. Lo que estoy viendo es algunos efectos de tiring, Sobre todo cuando movemos la cámara de izquierda a derecha. No sé si os fijáis o lo notáis en la grabación. Pero estoy viendo que hay un poquito de tiring. Y parece que comienza nuestra aventura. <coughs> Perdón. Bueno, pedazo estatua. Vale, este nos quiere vender otra vez algún movimiento. Bueno, yo le voy a ir dando rápido para leer más, más rápido porque si no eh, nos eternizamos aquí esperando por, por los personajes cuando hablan. Vale, tenemos que subir a lo alto de la estatua... ...para coger la primera hoja del libro. Ok. Bueno, pues vamos a intentar subir hasta ahí arriba. Veo que nos están mostrando el, el camino tendremos que ir superando todas estas plataformas hasta llegar arriba de todo y recoger la primera hoja de nuestro libro bueno pues vamos allá este es el botón que antes pulsó el, el pato ese vamos a a investigar un poquito por aquí uno bueno vamos a, a recoger primero dos hielo bueno yo supongo que esos eran los famosos mundos de los que habla antes si yo me pongo aquí baja, salto, sube ok Vale, esta es la entrada del mundo 2, supongo. Y no podemos subir aún. Supongo que más adelante nos desbloqueará algo que nos permita subir por, por esas plataformas. Uy, que me caigo. Bueno, pues hemos llegado. Aquí tenemos la primera hoja de nuestro libro. Y no sé qué es lo que implica esto. Libro único. Okay mo ee, ee, bueno, no sé si podemos saltar aquí a lo bruto. Vamos a intentarlo. Sí, no pasa nada. Si nos caemos desde las alturas, parece que que no hay problema. Okay. Vale. Vale. <tose> vale, ahora podemos subir las rampas y supongo que esto dará acceso al primer al primer mundo y ahí está el primer tomo, ok bueno pues vamos a probar la nueva habilidad. Podemos rodar con el, con el gatillo derecho. Ya vamos. Uy. Ya está. Hemos llegado. Otra página. Está encerrada. No hay llave. Las jaulas se alberen resolviendo los puzzles. Ok. Vale. Veo que tenemos que. que investigar un poquito primero por ahí. Volver a la misma zona varias veces. Para ir desbloqueando cosas. Allá vamos hacia arriba y aquí tenemos otra página. No, es la es la primera. Bueno Pues tenemos que pisar este interruptor Pues allá vamos Desbloqueando Bueno, pues estamos dentro de uno de los tomos Y salimos en un nuevo mundo, perfecto, tenemos nuestro poder de rodar, que nos permite subir cuestas. Aquí hay un mogollón de plumas y bichos feos de estos. Por lo que veo, los escenarios son muy explorables, ¿vale? Probablemente haya una ruta predefinida para ir a los sitios, pero... Si nos damos una vuelta por el, por el escenario, pues... Esto... más adelante no llegamos hasta ahí arriba aún ahí le ha pasado algo a la cámara vamos a cazar esta mariposa aunque realmente no nos hacía mucha falta un mogollón de caminos por lo que estoy viendo y esto A ver, ¿de qué va esto? Una carrera basada en la nube. Algún botón para correr más Vale Tenemos que utilizar La la cualidad esta que tenemos De, de rodar El problema es que se nos agota Y tenemos que comer para volver a rellenar la barra, vale. Aquí nos vamos al agua. Si queremos coger eso, mm, nos ha ganado. Okay, vale. Venga, vamos a intentarlo una vez más. A ver si conseguimos ganar. Es que no sabía que había que utilizar eh, la... ...la habilidad esta de rodar. Allá vamos. Venga. Uh, que me caigo. Nos ha vuelto a ganar Pues no es tan fácil como parece ¿eh? Bueno, lo intentamos una vez más Si no lo conseguimos, pues Continuamos con nuestra aventura Allá vamos Allá vamos, venga Adelante Vale, el truco consiste en ir cogiendo las mariposas para que no se nos agote Vale, muy bien. Y hemos conseguido las plumas para desbloquear un, un nuevo movimiento. Y tenemos una nueva página del libro. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Explorando un poquito primero antes de irnos a un sitio en concreto. Es que no tengo muy clara opción de no dónde tenemos que ir. Supongo que hoy tendremos que explorar. Tiene mala pinta Ahí arriba tenemos otra página Y supongo que tendremos que Hacer ese rompecabezas Vale, creo que el rompecabezas Es buscar No sé cómo se pulsa Y si me caza Se pone nervioso y me dispara Vale, ok Bueno Ya lo veremos Ya veremos cómo va el tema A rodar Nos hemos dejado una pluma atrás Y aquí tenemos a, a nuestro amigo. sonar. Dispara ondas supersónicas para desvelar secretos. Absorbe objetos comestibles y dispara proyectiles. Este movimiento es devastador. Vamos a coger el disparo de sonar. Venga. Venga. No sabes vestir en condiciones Vale, simplemente utiliza Y para hacer que mi colega morada lance devastadores disparos de energía Sonar Vamos a comprobar de qué va esto. Okay. Aquí tenemos otra de estas cosas. Supongo que activarán esa... Vale, esto nos quema el culo con un láser. Y... Aquí tenemos... Bueno. Quería probar el sonar a ver qué tal funciona. Vale, aturde los enemigos para facilitar el poder machacarlos Los escenarios son enormes y hay un mogollón de caminos diferentes que escoger y te puedes llegar a, a perder buscando pues cosas por ahí. Pero bueno, eso está bien porque por lo menos permite que el juego sea bastante rejugable. Supongo que te darán extras por conseguir... Te darán extras supongo que por, por conseguir todas las cosas que hay en, en, en el mundo. Me parece que me estoy metiendo en un berenjenal. Porque por aquí no se va a ningún lado. Bueno, pues creo que no hay salida. Voy a tener que suicidarme. Bueno, pues estamos otra vez al, al principio de nuestra aventura. Vamos, rodando, rodando, rodando. Aquí tenemos algunos malvados. Por este lado creo que no habíamos ido. Tenemos, pues, no sé lo que es, <risa> escritores fantasma. también tenemos que liberar escritores fantasma muy bien ahí tenemos otra pluma Uf. Eh, creo que, que, que me voy a marear con tantos sitios por donde te, por, por donde que tenemos que explorar Bueno, pues esto es que al aire. Quería mostraros un poquito de, de lo que es el juego y como veis pues es un juego que está cargado de posibilidades con un aspecto, eh, pues la verdad eh, que como os decía en un principio os recuerda mucho a los, a los juegos eh, de, de hace pues unos 20 años, de finales de los años 90, juegos que podíamos ver en Nintendo 64 y en Playstation. Y bueno, pues eh, por lo que se ve, Playtonic está haciendo o ha hecho un, un trabajo bastante, bastante bueno. Eh, obviamente solo, solo hemos jugado un ratito, pero por lo que hemos visto, pues eh, parece que se, que se lo han currado. Y bueno, pues estos dos simpáticos personajes, que son tanto Yoka, que es el. el camaleón, como Laile que es la, la Murciélaga, pues eh, son bastante simpatiquillos. Los personajes tanto principales como los que nos vamos encontrando por ahí pues tienen su, su gracia y están bastante bien diseñados. Los enemigos por ahora no hemos visto muchos. Supongo que más adelante iremos viendo eh, más cosas por ahí. Y, y nada, eh, pues esto es Jokalailen. Eh, os vuelvo a repetir, nosotros pues, eh, lo hemos comprado en el último bundle que, que ha salido en Humble Bundle, que es el Developers de o algo así, me parece no es que no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno es un bundle que tiene pues, eh, juegos bastante interesantes con soporte para nuestro sistema, como es este, como es eh, Hyper Light Drifter, como es Hotline Miami 2 o como es por ejemplo Full Trottle. No sé si había alguno más también con soporte. Pero principalmente me acuerdo de esos. Os dejo un enlace por ahí abajo en la descripción del vídeo. Por si queréis haceros con, con, este, con este bundle. Porque me parece que muy, es muy interesante. Por poco más de 10 euros podéis conseguirlos todos. Y, y además, bueno, pues eh, de paso que lo hacéis, pues nos dais una pequeña ayudita para eh, que podamos pues, nosotros... Eh, podamos nosotros, por ejemplo, pues pagar nuestro hosting, nuestros dominios, los gastos que tiene nuestra, nuestra eh, página web y nuestra comunidad. Y nada, os recordamos que somos jugando linux.com, que esperemos que os haya gustado este vídeo y que eh, también, bueno, pues eh, si queréis visitar nuestros grupos de Telegram, que últimamente están muy poblados, eh, pues eh, tenéis un enlace también, grupos de Discord, canales de Twitch, de YouTube, que es desde donde nos estáis viendo ahora mismo, y... Eh, los foros eh, de nuestra web donde podéis encontrar pues, eh, tutoriales, eh, eh, campeonatos, eh, liguillas, eh, temas en general relacionados con todo lo que es el gaming en, en Linux. Y nada, eh, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues tenéis ahí abajo... Eh, nosotros intentaremos contestarlos lo antes posible y también os dejamos un enlace a PayPal por si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra página web y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado y como siempre, hasta la próxima chao, chao, chao, chao, chao